Y el tema que ha sido controversa es de la cantante Toquicha, que reprenden a Toquicha por tomarse fotos de manera provocativa delante de la Virgen en Jarabacoa. El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa hace público el conocimiento su enérgico rechazo a la actitud irreverente e irrespetuosa de la joven Toquicha, quien faltó a las normas. Éticas y los valores morales que rigen la convivencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio indica un mensaje compartido en la cuenta social de la alcaldía. En un comunicado la alcaldía señala que el comportamiento irracional ante la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Altagracia, Virgen del pueblo, del puerto, es repudiable y no será pasado por alto en el pueblo de Jarabacoa. Nos apena además que ella haya tenido que recurrir a tan despreciable actuación para ganar notoriedad y actitud que estamos seguros no imitarán nuestros jóvenes talentos del arte, establece la misiva. Yo como católica voy a opinar. Ay, yo también los comentarios de personas. Como sabemos, la Virgen de Gracia, pues, la patrona de aquí de nuestro pueblo, de este país, entonces habían personas, mira yo soy la persona que yo, hay católicos que son, que reprochan al otro, o sea, de que si te hablan mal de tu religión, tú empiezan a discutir, al menos un debate, yo no soy así, yo respeto todo tipo de religión, todo tipo de, pues, cada quien tiene su creencia, pero tú no tienes por qué hacerle eso a lo de las demás, hay personas que a comentar, no, porque eso es de idólatras, esto es de lo otro, pero tú tienes que respetarla independientemente de todo. Es una falta de respeto. Ya sea que tú creas o no, hay otros que lo hacen. Y tampoco, yo digo, yo no tengo derecho a juzgarla, porque lo único que la tiene derecho a juzgar es Dios que la está viendo. Y no tengo derecho a comentarla, pero a mi gusto eso está bastante mal. ¿Por qué? Porque en la, yo siempre he dicho, en la Biblia se da respuesta de todo. Hay personas que no creen en las imágenes y se les pasa también, porque dicen, no, porque ahorita no puede ser igual que ella, pero se respeta, o sea, cada quien tiene su tipo de creencia y lo otro. Así, a los artistas como ella, se pasan de límite, se ponen extremistas. O sea, de una manera, de una forma, unas poses, una foto, una manera de vestir vulgar frente a ella, una falta de respeto a una persona, una mujer, que ha sido el ejemplo a seguir de muchas mujeres, a la edad temprana en la cual, yo como católica, pues el ángel le dijo a ella que iba a llevar a, a su vientre pues a su niño Jesús, al cual nosotros llamamos, connotamos la mala, al cual nosotros buscamos, pues cuando nos estamos rompiendo, que nos está llevando quien nos trajo, y tú tengas esta dicha falta de respeto, porque así cuando pegan un tema que dicen, gracias Dios mío, gracias por tal cosa, por lo que tú me has conseguido tener tanto view, tan cosas, porque le doy gracias a Dios, pues a Dios lo tuvo María, y hay que tener un tipo de respeto, y yo lo veo bastante mal, yo como tipo, y como católica. Señores, pueden llamar y opinar sobre esta barbaridad, que esto que ha hecho esta niña 809-725-0505 mi opinión sobre este caso es yo soy una persona que creo en Dios Todopoderoso no creo en imágenes no, no soy idólatra pero yo respeto cada religión mi familia es católica pero yo con mi conocimiento y que he leído la Biblia yo creo en Dios, pero yo porque no sea de tal religión, no puedo venir de estúpido, de ridículo a buscar el sonido, porque ahora lamentablemente a los artistas dominicanos se le está cogiendo miedo, porque quieren sonar con todo, pues las redes, y los sonidos de las redes son de dos días. Bien, entonces esta jovencita si ha querido como burlar de todo el mundo, haciendo lo que ella quiera. Entonces deben darle seguimiento, someterla, ¿eh? a, a, a, a hacer, hacer que en ese pueblo, ¿eh? un pueblo tan hermoso, tan creyente, Bacoa, eh, eh, hacer trabajo público, sin nadie, sin seguridad, sin nadie. Claro, claro a que bar barre el parque entero, ya sola, y no, no se tenga más nadie. A la 2 de la tarde. Claro, a la hora de la tarde, que barre y recoja la basura de, de, del pueblo, así mismo por un mes. Sin vergüenza, claro, tiene que someterla ¿Eh? No y que son sitios a públicos. ella y a todo el que estaba ahí. Claro, son sitios públicos. Son sitios públicos. Son sitios públicos. Ahí sí, está de nuevo. Genio, en en porque... ese ya está de nuevo. Cuidado, Rafaelito. No de mucho zoom que ahí está de nuevo. Es una falta de respeto. ¿Quién, la, ¿Quién le abrió la puerta sí, sí, del, del santuario? Sancionado, todo el que estaba ahí ¿Quién le abrió la puerta del de santuario? Es que eso ha sí. es abierto, eso ha es abierto, Villalona. Eso ha es abierto. Ese es como el montecito que ha abierto. Pero que ya no estaba desnuda, que tenga que aclarar eso. Una, una Virgen. No, esa es que una pela, como ya estaba Villalona. ¿O apoyando lo malo. No, yo no, okay. no ¿Qué? No y, pues, pues, y mira lo que tiene pues, en la cabeza. O sea, todos sabemos lo que significa eso, frente a la Virgen, a pesar de que tú no creas imágenes, eso no se. Eso no pero se hace. No diablo, acá, pero acá. Claro. Eso claro va eso va Claro que lo es. Son un símbolo satánico, no, no, un símbolo un satánico. Villalona, ¿de qué son los cuernos? Son símbolos... ¿Ustedes lo han visto para decir que él? No, no, no, no, no ah. ¿pero qué se invoca con los cuernos, Villalona? Sí. No. Símbolo, un símbolo satánico. Es un símbolo... ¿tú? ¿tú? ¿Los cuernos qué es? Un símbolo satánico. Los cuernos son los que le ponen No, una pregunta. una pregunta, pregunta. Es un símbolo satánico. Eso no hay que Eso no hay que Claro. Sí, vi, no, no, no, Villalona 809-725-0505, <risa> atención al teléfono, Villalona dice que los cuernos no son, son símbolos satánicos, claro que sí, son los brujos con qué hacen rituales, con, con, cuernos. con cuernos, con cabeza de toro, con cabeza de toro, toro. los vacas, los vacas vaca tienen cuernos, pero, pero, no, entonces, pero tú no puedes, alojar. o sea, no hay una vaina, Villalona, o sea, en el arte y en y en la ¿Qué cultura, qué arte, popular? ni arte, en el mundo Pero, entero los cuernos son símbolos de demonios Ah, pues vamos a cortar, pues vamos no, contárselo no, a cortárselo a los a, a los toros, ¿no? ¿Eh? no, porque tiene que haber los buenos y los malos en el mundo. Sí. ¿Eh? Los ejemplo, brujos, ¿A ¿qué es lo que le echan a la vaca? Los brujos, toro y vaca. Exactamente. Otro ejemplo, el, el 27 de febrero, cómo se llaman los diablos. Cojuelo. No, no, no, los Villalona, los Villalona. Exactamente. Las caretas son diabólicas, son Sí. No, ¿qué pasa? ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Pero el hecho de tú tener el cuerno o lo que significa eh, ofender a tu pareja es pecado porque, porque algo ¿Algo es algo maligno. ¿Algo maligno? Ah, le pegan los cuernos a fulano Es malo, no es que te pegan, te pegan el loto. Sí. <risa> es los cuernos que te pegan. Entonces los cuernos villalona en China, en Japón, en Taipei, en, en, en, en Irlanda. ¿eh? <risa> Están a mangapio. Esos amangapios. cuernos son símbolos diabólicos. Búscalo ahí, que no se le queme el teléfono. ¿No, tú? ¿Eh? Son ¿Es es símbolos y una falta Señores, de respeto Señores, pero hay brujos en YouTube, busca los brujos para que tú veas qué es lo que tienen. Los eh. brujos que usted visita, mira lo que lo que tienen. Mira, mira, yo tengo aquí. Yo no sé si me, mi, eh, si me pueden ayudar aquí. Mira. Aquí tengo a un joven que se llama Esmeril Polanco. Él es, es Polanco. Esa, eso que tiene toquicha es de una obra de arte que él tiene que él, que él tiene. Ya. Míralo ahí. Ahora todo No, es que no es que no es que no No, es, es que no, no, no, es, no, ahora no, todo, todo es, es obra de arte. Espera, espera, espera. Obra de arte del diablo. No, es que no es que <risa> es no <que risa> <yo> está jugando <risa> sin saber. Leto, estás jugando sin saber. <risa> <¿Me> estoy poniendo <risa> es una obra de <risa> arte satánica, del diablo. Es que, tú no estás, es que tú estás juzgando sin saber, ¿Eh? Néstor. Tú estás jugando sin saber. Pero mira qué obra de arte, mira, hijo de Dios. pero <risa> mira, mira qué sí, pero, pero tú no estás tíate. diciendo. Pero es que tú no estás, espérate, tú no estás diciendo, Villalona, Yo, que no importa quién lo crea, eso es. Símbolo Pero satánico que lo está diciendo. Pásame ¿Eh? el teléfono pa, pa, pa, para después Pero quién decir? que lo está Entonces quién me desmiente a mí? Pero él, él está diciendo ahí. Ese ese ese arte, fue pues él bueno, que lo creó. Entonces, ese ¿cómo arte, ¿cómo le llama? Espera, que, ese parte. estúpido que hizo eso, ¿cómo le llama? Espérate, ese arte que él lo creó? Sí, entonces. Ah, toquilla quién ya lo lo, lo, él lo, creó lo hizo? Creó lo sin su lo permiso. Los pueblos tienen años. Y son diabólicos. son diabólicos, Son diabólicos, diablo cojuelo. Claro. Él se agarra que obra de alguien, tú no Si él no haya copiado es otra cosa, porque él no creyó, él no los cuernos. Ahora, el vestuario es otra cosa, un árbol. Tokicha, entonces. un vestuario. Pero ¿cómo dicen que es satánico? Toquicho no es Pero que mira. Tienen que preguntar al creador si es satánico o no. es el creador el que le da forma y sentido a la cosa. Los cuernos, mira. Los cuernos, mira, muchachos. Mira, los cuernos es. Oye los cuernos es símbolo satánico todos los brujos usan los cuernos ¿eh? ¿Por, por qué dominicano este muchacho tú? No pero yo, yo estoy ya la, yo estoy yendo a la fuente pero, pero, que, pero que llame, yo a ver si está me conectado el teléfono la gente ahí estoy llorando ya güey ah pues entonces yo voy a hacer un un a dibujar un, un toro o un cráneo con cuernos en mi, en mi cosa y lo voy a pegar en al frente de mi casa y voy para mira, que digan que es satánico. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mira, ¿eh? eh, eh, eh. Los roqueros ¿qué es lo que hacen? Los heavy metal, ¿qué es lo que hacen? Que ella le dé otro sentido otra cosa, pero creadores de eso es otra cosa. Pero que llamen la gente y a ver Sí, sí, eh, muy mal. <risa> tú sabes, ¿no? nosotros Ay, no adoramos santos y, y, ni imágenes. como Yo soy como tú, que <risa> en el Espíritu Santo. Pero cada, hay pero que sé, respetar esos espacios. Son unos que, espacios públicos. Que, que deja entrar la gente de la calle aquí para que me digan a mí a ver, que espere, es... Eso está mal porque es un sitio donde la gente <risa> va a rezar, va a adorar. La creencia es lo más grande claro. que hay. No, no. La, la iglesia católica tiene que caerle arriba. No, que se le está cayendo ya. Eh, eh, eh, eh, eh, la vega le están cayendo arriba a ella, 809-725-0505. ¿Los cuernos son de Dios o, lo, o del diablo? Por esta mujer. Dijo Villalona que eso no. lo buena. Hey. Pero yo no estoy diciendo que no, pero buena. Hello, buena. Hey, hey. Pero buena. Se ve diablo. ¿De qué son los cuernos? De Yab. ¿Ah? De Yab. Ah. Y entonces, pero usted me está diciendo a mí. Na, oye. <risa> <risa> a ya que me va a coger el Villalona. Sí, Ese micrófono Villalona, No estamos hablando de posición, No, no me puedo operar. El micrófono. No puedo operar. No me, yo soy un loco, no. 809-725-0505 Los cuernos son de Dios Ahí que está la discusión No me venga con vestuario Discusión que los cuernos son símbolos satánicos ¿No es todo discutir sí. eso, Villalona? Que le yo la mamá, mía, Pero tú, en cualquier tú, tú, idioma, es. papi Juan En, parte del mundo? en cualquier <risa> idioma Mami, porque, Te ahogas tu gente, <risa> gente también Ojalá que tú hagas Mami, que ron. fui creyente no que no sí, no, ella, ella El es vestuario es creyente. Estamos claros Oye, oye para que él me entienda, porque él no gana, igual que Genesis, él no gana. Mira, óyeme, escúchame, amable. ¿Va usted en la cámara para allá? Óigame. Óigame, No estamos diciendo que el vestuario no sea un arte. Los cuernos usted los puede poner rosados y los cuernos son del diablo. Son satán. El señor reprenda. Y más sí. que usted haga una loquera como hizo esta rastrera en, en un santuario, una iglesia, loca. Hay algo creyente que, que, la, que, hay que hay que respetar la fe. 809-725-0505. Claro. La, gente, la, la, gente, la, la gente se va de comercio en Montecito por la fe, ahí hay que respetarlo. Todos los diáconos y todos los obispos tienen que caerle atrás a eso porque... Y quitarle el relajo ya. No, no, como le cayen a la asas caiganle a esta también. Claro una bula en estos talentos yo no entiendo en el carnaval diablo cojuelo. Lo va, los diablos cojuelos se van a van a ir sin sin cuerno entonces ah, ah, eso es algo eso es oh. cultura es que ya, se, ya Atención, eso se pantera. Cultura. claro por querer sonar pónganlo a sonar de verdad Claro, cort, cortándose ahorita para. Pa. No, eso no se puede, señores. 809-725-0505. Lo que pasa es que cada quien tiene su creencia. Estas esta personas, así como Toquicha, que son de la LGTB, que sé yo qué, ese tipo de personas, tienen tienen una vaina, le dicen ese eh, eh, eh, fecal en la cabeza, que quieren que tú le creas la cosa obligado. Quieren que tú te sientas bien con su creencia. ¿Tú me entiendes? Mira, aquí la salvación es indebilidad. La, la ah, Usted puede agarrarse con mujeres, con hombres. Yo tengo que ver con eso. Es su vida. Pero, es, eso a, se a, eh, pero ellos sí, se le, ellos no respetan eso. El de GLP, el petróleo. Los, los LGBT <risas> no respetan que tú no le respetes eso. O que tú no vayas con eso. Yo, eso se quieren volver locos. O sea, hay punto, un Desde grande. el punto de vista religioso, eso sin duda eso es algo que hay que llamar la atención, que es algo condenable. Toquicha. Se, no, no, se retractó, Villalona. No, se retractó. No, se retractó, no, porque esa es la oposición mía. No, no, tú no, estás, usted no está diciendo que los cuernos no no son, no, con no, los juez, no, no, que los cuernos. No, está, no, no, está cambiando no, el discurso, Villalona. Ahora es merengue. de? No, vamos por partes. Vamos, vamos por, para, para parte. Cámara, vamos por parte para terminar esta parte. Dale cámara, dale cámara. Vamos por parte para terminar esta parte. Atención. Foco en lo que todo. yo voy a decir. Atención. Que por parte. No, y confirmado y bautizado. No, no, pues fue de baile la confirmación. No, no. No, no, no. no. Oye, <risa> ¿ustedes? No? <risa> <risa> a lo black. Da un dato. Da el dato. <risa> sí, lo metálicos. Vamos, vamos, vamos al el dato. Vamos al dato. Que el vamos al dato. Dice que lo esperamos por parte ya yo dije lo de toquicha es algo que debe ser condenable si alguien se siente ofendido perfecto, a mí me da igual toquicha a mí me da igual todo eso no le puede dar igual, usted está defendiendo no, lo no, malo no, no, no, no, okay, no, me yo venga... estoy diciendo que hay que condenar eso yo lo estoy diciendo verdad, lo estoy diciendo, ahora ahora que toquicha haya utilizado algo que no es de ella, uno Dos, algo que es ajeno, que yo he dicho de quién es, algo que es de, otra, de otro tipo de arte, que el creador es que le da su contexto, verdad como le dije, a ah, amable, que todo es según el color de que se mire. Ya es otra cosa. Lo puede pintar de morado y es cuerno. Ah, pues entonces los diablos cojuelos no pueden salir el año No es que, viene. que no pueden, porque, porque todo el mundo tiene que haber de todo. El mundo, ah, no, la... no, no. Y los diablos no, cojuelos no, no andan metiéndose a la iglesia. <risas> Ay, ¿por qué salen entonces? Lo originó <bardziejadic> la iglesia, sí. pero ya Caldía de la Vega pone su querellita en contra de Toquisha. Sí, pudieran incluirlo para que toquilla no baile sola, baile de merengue con Villalona. Eh, el alcalde del ayuntamiento de La Vega, Kelvin Cruz. Hey, muy bueno, el alcalde, hey, todo el tiempo. Hey, eh. hey, duro, duro. No, no, mi amigo Kelvin Cruz, que me recibió muy bien con mi kililín en La Vega. Kelvin Cruz presentó una querella contra la, el intérprete de la música urbana conocida como Toquisha por haber profanado el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de Altagracia, Virgen del Puerto, ubicado en la carretera Federico Brasilis, en Guayacán, ey, Guayacán de la Vega, donde nos llaman a nosotros, fue eso, Jorge. En Guayacán de la Vega, un saludo a nuestra gente que siempre nos ve de allá atrás las recientes fotografías que circularon de la intérprete de música urbana en la posaba de forma muy sensual en el santuario de la Virgen Nuestra Señora Altagracia. Al alcalde del Ayuntamiento del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, procedió a la justicia por la acción que fue criticada como profanación. Vamos a ver lo que dijo eh, el alcalde Kevin Cruz. Retorno. El Día Vegana se reunió y de mano del alcalde, por autorización de él, Hemos venido a la Fiscalía de la Vega a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública en contra de esa persona, una tal Tecachi o Tocachi o cualquier Toquicha o cualquiera otra denominación que se dirigió a la ciudad de la Vega a profanar los espacios públicos dedicados a cultos religiosos trasladó a la ciudad de La Vega a cometer exhibicionismo, se trasladó a la ciudad de La Vega a cometer atentado al pudor, no solamente en contra de la Virgen de la Altagracia, sino en contra de todos los veganos. Ese hecho aconteció en Valle Acánex, que pertenece al municipio de la ciudad de La Vega, donde es territorio de la alcaldía vegana. Y uno de los pronunciamientos que ha hecho el Honorable Alcalde, Ingeniero Goyle Cruz, así como el Coronel de la Plaza de la Ciudad de la Vega, es que no va a permitir ningún atropello con español, <risa> Señores, no entienden ellos en España no les tire eso, que ahí se veía que más un juidero. Eh, ahí está el abogado de, de nuestro amigo Kelvin Ta, Cruz de la Vega. Están puestos, están puestos la puerto, gente. Claro. El mismo, si, tan si, si ella no quiere ir sola a la, la justicia, aquí está Villalona. Y, si, entonces, y si, se, si se une la prensa amarillita, se jodió Toquicha. Si se une la, si se une como se si unieron para la se jodió Toquicha. Así es, ni ¿cómo? J una salva. Señor. señores, <risa> ni Rosalía se señores, jodió. pegó y qué, espérate. <risa> Oh, yeah. <laughs>